Gracias, Amado. Gracias, Francis. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Miren, estoy buscando aquí una información. A propósito de que hace varios días, yo canté ayer, yo hablé del, del tema, eh, hacía referencia, eh, lo voy a compartir ahora, muchachos, a la intención desde el gobierno de destruir los grupos de presión. Primero, destruir los partidos políticos. No, no, no. Vamos atrás. Primero, eh, desacreditar muchas instituciones para ellos cambiarla a, a su modo, luego destruir los partidos políticos y luego, de, y luego destruir los, part, los grupos de presión. Para el que no pudo ver el comentario cuando yo lo hice, debo explicar que en, en la sociología se establece que los grupos de presión no buscan el poder político. No buscan el poder político, por eso ustedes ven que normalmente estos grupos de presión no, no se convierten, la, la, la, sí, bueno. los líderes de estos grupos de presión no se convierten en candidatos, normalmente. Estos grupos de presión sirven de equilibrio para el poder político, es decir, cuando el poder político, llamémosle gobierno, eh, quiere hacer una cosa, un grupo de presión, te va haciendo la denuncia y te sirve de contrapeso, es lo que hace la DP. Es lo que hace el Colegio Médico Dominicano cuando, no es, cuando los que dirigen no son del gobierno. Es lo que hace el propio Colegio de Abogados cuando funciona. Y así socialmente Es lo que hace el Falpo, los movimientos populares, etc. En un, en un editorial del de pasado lunes, de manera muy, muy manejada, el Diario Libre publica el ADP ese problema. Estoy tratando de entrar, no sé si es que aquí el internet está fallando, muchachos. Porque hoy, yo le decía a mí, pongan la atención a eso. Y le decía, anote la fecha, para que ustedes vean que eso va a ser constante. ¿Qué decía eh, ese editorial del diario Libre? Que el ADP es uno de los problemas del sistema educativo dominicano. Y yo decía, ajá. Pero quieren limitar ahora la libertad de asociación que tienen los maestros. Que aunque a veces toman decisiones que no son del agrado de nosotros, ellos son un gremio. Gremio que no fue consultado para el reinicio del año escolar. Que no fue tomado en cuenta. Y que tiene que preservar la salud de su gente, de la comunidad educativa. Pero, en el día de hoy, veo que ya algunos comunicadores, no sé qué está pasando con esto, eh, pueden entrar al periódico El Día. Muchachos, en el periódico El Día, y buscar el editorial de hoy que dice huelga de maestros. ¿Y qué dice ese editorial? Que todo el mundo está trabajando en la República Dominicana, menos los maestros. ¿Qué es esta tendencia? Pongan atención a lo que le estoy diciendo. Si ya lo hizo el diario Libre el lunes... Lo hace el periódico el día hoy. Posiblemente mañana o pasado mañana lo haga el, el listín diario. Luego lo va a hacer el Caribe. Luego eso se va a ir a los medios de comunicación, por ejemplo, televisivo y radio. Va radial. a minar y van a convertirse en, en, en víctima. En opinión, en opinión, opinión. Van a minar el concepto. Editorial, vamos a ver dónde está el editorial. No sé ahí cómo se busca. Yo tengo, no sé qué es lo que está pasando con el internet aquí de mi teléfono. Eh, no voy a decir como un amigo por ahí que... Que deben han intervenido. Hay gente que. que a ah, mírenlo ahí. Sí, hay gente que tiene del hilo de persecución. Si usted lee ese artículo, digo yo, para la gente que lee, hay gente coño que no lee. La... Ahí dice: los ingenieros, los abogados, lo que yo qué, todo el mundo, las enfermeras, todo el mundo trabajando. Y al final, váyase a la parte final, porque todo eso que ustedes ven ahí son nombres, eh, ocupaciones, los ingenieros, denle para abajo, muchachos. Y al final dice: todos están trabajando menos los profesores de las escuelas públicas, dice esa editorial. ¿Qué es eso? Se llama una línea editorial. Entren para acá, muchachos. Se llama línea editorial. ¿Con qué objetivo? Desacreditar un gremio para buscar que la sociedad le retire el apoyo y entonces ellos destruirlo, como hicieron con la Cámara de Cuentas como hicieron con la Junta Central Electoral, como hicieron con la mayoría de instituciones públicas, como hicieron con el Congreso Nacional, que dijeron que era un desastre, y no han hecho un solo cambio positivo en el Congreso en, en prácticamente dos años que tienen ahí. Y así sucesivamente, como lo están haciendo con los partidos políticos. Fíjense ustedes que han prácticamente acorralado al PLD, Utilizando como herramienta la justicia Al partido Han acorralado al partido No dicen a las personas Porque la, la responsabilidad penal Amado ayúdame ahí Es individual Dice la constitución es personal, sí. es personal Es decir Que si una persona en un partido Cometió un acto de corrupción Es la persona más no así el partido Pero claro hay que meter al partido Y si ustedes se dan cuenta Las bocinas que tiene el PRM En los diferentes puestos Llámese Jonathan Liriano eh, Altagracia Salazar El propio Uchilora Entonces estoy siendo muy duro Un poquito muy, Bueno pues así soy yo Ellos atacan al PLD como partido O a, o a la fuerza del pueblo No al no, individuo No al individuo exactamente Al individuo entonces sujeto de un hecho Punible. Exacto, porque no todos los, no todos los peleistas son corruptos, no. ni, todo, ni, no, ni, todo, ni, ni, ni el partido como tal es un ente de corrupción. Había gente corrupta, claro que sí, y esa gente debe pagar cuando en un juicio se le demuestre que son culpables. Pero esa línea editorial que llevan contra el ADP, atención a los gremios, si hoy es contra la DP, mañana va a ser contra el Colegio de Abogados, que de hecho lo están haciendo, hay un bochinche ahí contra el Colegio de Abogados. Y mañana será contra el Colegio Médico, a propósito de que ya se pusieron de frente al gobierno. Estaban juntos, de la, iban en, la misma, en el, la misma vía. Y ayer chocaron. Dice el Colegio Médico Dominicano que había que abrir las escuelas. Pero ayer dice, hay que declarar emergencia nacional porque todos los hospitales y las clínicas están llenas y se puso de frente al gobierno. ¿Qué va a pasar? Que cuando ellos quieran manipular a esos gremios, lo van a desacreditar, pero, casualidad de la vida, ayer, esa declaración del Colegio Médico le dieron la razón a Eduardo Hidalgo y al Comité Ejecutivo Nacional, donde hay gente de todos los partidos, que hay que decirlo. El Comité Ejecutivo Nacional del ADP, tiene gente que son de izquierda, gente del PLD, de gente del sector. PRM. Gente de todos los sectores. Gente que no son de ningún partido. Y ellos se pusieron de acuerdo. Póngame la imagen, por favor. De. Del día. ¿La tienen ahí? Para que la gente vea. <coughs> comí un pan, una vaina ahí que me, me tiene. Eso es una línea editorial. Se lo dije antes de ayer. Que no pasar a <coughs> Inició inició el diario libre inició el diario libre atacando a la dp hoy ya es el periódico el día esperen esta semana o la próxima al listín diario del caribe y a los otros periódicos y luego esperen esa misma línea editorial en los comunicadores porque este gobierno no está matando a la gente como lo hacía balaguer ni como lo hacía trujillo no, ni lo compraba como hacía el PLD. No, no como lo hacía Balaguer, sino como pasaban en esos periodos. Ok, vamos a ayudar un poquito a Francia y decir, como se utilizaba en los periodos del pasado, sí. ¿qué están haciendo? Desacreditando. Eso es, eso es estrategia política de este Maquiavelo, que decía que a tu enemigo, o tienes que ganártelos con beneficios, que era lo que hacía Leonel y Danilo, te ganas a tus enemigos con beneficio, con beneficio o los destruyes. ¿Cómo tú lo destruyes? Una excelente estrategia. Primero te desacredito frente a la sociedad como hacen los maridos malos. Ay, los maridos malos que cuando se quieren dejar de la mujer. La desacreditan. La desacreditan. Sí, ah, no lo que pasa es que es una tal cosa. Sí, no sí. lo que pasa es que hacía esto. Lo que pasa es que no planchaba bien, es que no lavaba bien, como que a ella que le toca lavar y, y fregar y toda la vaina. Y entonces la desacreditan para luego dejarla. Así está manejándose este gobierno. Desacreditando las instituciones primero, desacreditándola, para luego entonces destruirlas. Eso, eso quieren hacer con el ADP, porque saben que no pueden con el ADP. Porque el ADP tiene, sabe que no vota por el patrón. ¿Qué era lo que querían? Que votaran por el patrón para ellos manipular ese gremio. No sucedió así porque los profesores son inteligentes. Y saben, saben que si votan por el patrón van a tener un gremio a favor del gobierno todo el tiempo. Aplaudiéndole como focas. Así es, amemado. Aplaudiéndole como focas todo lo que hace y dice el gobierno. Dice el ministro de salud. Yo estoy abierto al diálogo, pero nunca entrando en juego el derecho constitucional de los estudiantes a la educación. Ajá, pendejo. Y el derecho a la salud, que está por encima de ese. O un estudiante enfermo va a coger clase. Un estudiante que te lleve, por ejemplo, la gripe que hay, o la influenza a una escuela, o. o el Omicron, que te lo meta a un curso y te contagie 15 estudiantes de un tablazo. Con tu y profesor. Con tu y profesor. ¿Qué va a pasar ahí? Un desastre. Todo el mundo en su casa, entonces mejor protégelo en su casa y luego tú inicia la, la, la clase. Si tiene que extender el año escolar dos meses más, lo extiende. Total, no somos dominicanos, aquí nadie se tiene que ir fuera del país. Se hace cuando se puede, pero no. Atención al pueblo dominicano. Bueno, anoten lo que uno le dice para que ustedes vean cómo se da en el tiempo. Se lo dijimos esto de, de, de, de, de este rebrote. De que estaban ocultando información de que se iban a reventar los hospitales Y de que iba, iba a haber ausentismo laboral Vayan a las clínicas busquen una cama COVID A ver si la encuentran El gobierno está queriendo destruir los partidos políticos Y los grupos de presión que le hacen oposición Al que no lo puede comprar A los profesores no lo pueden comprar porque son muchísimos No hay forma Entonces lo desacreditan para destruirlos Eso es peligroso eso es peligroso para la democracia de un país. Tenemos que ponerle atención a eso. Desde el gobierno se busca destruir los partidos de oposición y los grupos de presión que le hacen oposición. Eso es más peligroso que una propia dictadura. Más peligroso que una propia dictadura. Muchísimas gracias.